Yo soy Celso, me, me gusta mucho el fútbol. Oh, yo trabajo ahí como aproximadamente tres años y medio, más o menos. Poníamos, hacían regación, ponían zacate, plantas, o sea, sembraban plantas como los lujos de las casas de verde aquí, que todos sus zacatitos, sus plantitas, su acerrín, todo lo que hacíamos. Él trata a la gente muy mal. Si no más me recuerdo, cuando yo llegué a esa norcería, pues sabes que hacer zanjas para meter las pipas, y pues uno llega con ganas de trabajar, porque traes esas ganas de trabajar. Él lo que nos decía, ya tengo mis burritos, pero en, en inglés nos decía, tengo mis donkeys, mis burros, trabajando. Y nosotros nos daba risa, porque ignorantes, ¿verdad? no sabíamos qué significaba donkey. Entrábamos a las siete y media, salíamos hasta las 6, 7 de la noche y a veces él se enojaba, que decíamos los sábados quiero que vengan a trabajar, no, pues que yo no quiero venir. Las horas que metíamos eran las horas que nosotros estábamos metiendo en el, en el tiempo, al en, en mes, 220, 240 o quizás menos a veces. Pero nunca nos dijo, ahí va el, el overtime o las horas extras. Nunca nos pagó horas extras. Nunca nos pagó. Y nos dábamos cuenta en esta hojita, así, en el cheque salían tantas horas. Y en este, así como ves de este papelito, están diferentes las horas. Este salían tantas horas, nos pagaban a tanto de la hora. Y en el cheque, salía diferente las horas. Por si en este papel tenemos, creo que tengo 222 horas, no estoy seguro. ¿eh? Y en el cheque salían 180, 160, así. Entonces, de ahí empezamos a, a, a movernos. Y fue como este, empezamos a, a ver que él no nos estaba pagando lo que realmente ponía en este papel amarillo a Todos nos daba este papel, aparte del cheque, en un sobre, y venía este papelito. Y nosotros nunca nos pasaba por la mente cuál era su, su punto de él. No sé si lo hacía para no pagar impuestos, sino para no pagar overtime o todo eso. Yo escuchaba comentarios que decían no, que el patrón se ha dado a la bancarrota, que el patrón dio esto y que ahora es otra persona. Y digo, bueno, entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué tanta injusticia con las bancarrotas? Yo voy de acuerdo, bancarrotas es cuando de plenamente estás otra vez por el suelo, ya no tienes con qué levantarte, tienes tus propiedades, y ¿sabes que Ahí se van mis propiedades, porque yo no puedo pagar. Tengo bancarrota y dejas de continuar tu trabajo, pero ¿qué pasa? él bancarrota y sigue haciendo el mismo trabajo. Entonces, yo quisiera saber cuál es la inocencia de, de ese punto. Él está haciendo lo mismo que antes, pero diferente nombre. Que crean en, que crean en la gente que les está mandando los mensajes, porque hey, la gente es la que está sufriendo esa, ese atropello, porque es un atropello lo que están haciendo los patrones. Ser injustos y no pagarte el, t el tiempo que realmente deben de pagarte. Se vienen a poner en nuestro zapato, ellos tenían razón, ellos pelean sus derechos, porque no estamos peleando cosas que no son de nosotros, estamos peleando algo que es mío o que fue mío, y me lo quitaron.